Sí. El último de estos cuatro pasó en Olivos y es de una violencia que les pido por favor que presten atención lo que sucedió. Si me lo pone a pleno, señor director, a ver. un auto, Sí. un conductor que se tira del auto, no. el auto choca, él no es el objetivo, un robo en manada de cuatro motochorros, en realidad cuatro motos con siete motochorros que van a sacar de adentro del auto a un hombre de nacionalidad boliviana, que es un empresario del rubro de todo lo que tiene que ver con verduras y frutas, sí. que tenía una mochila. Ellos creían que en esa mochila había una fortuna. Lo agreden, le pegan, lo tiran y se van con la mochila. Se confundieron de hombre. ¡No! no. no. Se confundieron de hombre. Solamente vendieron, en esa mochila, ¿Vendieron a alguien? ¿Se confundieron a quién? Vendieron a alguien y en esa mochila solo tenía mil pesos, no. y ellos creían que tenía miles de ese, dólares. Ese Ahí auto va. ya estaba chocado. Ahí Ahí va. Va. Miren no lo, mire lo que son la cantidad de motochorros que vienen siguiéndolo, porque a este hombre lo vendieron. El que va, que es un auto de alquiler, el que va en el auto de alquiler, cuando ve la situación, se tira y sale corriendo. Claro. Es un auto que viene chocado, ¿no? Se ve que está sí, sí, sí el auto, este, se tira. Testigo, seguramente ¿verdad? van a hacer el seguimiento de dónde viene el auto y de dónde... ¿Desde dónde los motochorros lo tienen señalizado? El, el empresario, ¿De dónde viene el auto? El empresario sí. ya declaró ante la justicia, por eso sabemos que tenía 10 mil pesos. ¿Cuántos detenidos hay de los siete? Mirá, mirá la imagen. No, no, no, no. ¿Cuántos hay detenidos? A ver, 8, ¿cuántos tenés detenidos ahí? Cero. Tirá. pero lo que voy a decir es cero, cero, cero, cero. Que... ¿Todos dicen cero? Sí. sí Acertar un El que todos. va manejando no, no, no, el conductor de la Miren, esquina. A ver, ven bien. A este ver, flaco que está acá arriba. El que está viendo, No entiendes, mirando. Llama a la policía. Parece que está viendo la esquina. No, no, pero pará, Pero en qué segundo. Hay otro que también está mirando en la esquina. ¿Pero en qué segundo lo haces? ¿Tenés miedo que te vuelva en la cabeza con un disparo? Está viendo una película. Es cierto. 8, pero el temor es tal de la gente que hoy no se que te mete. Paralizado. Que hoy no se te queda paralizado. No sabe lo terror. que te puede pasar. Sí. La verdad que no sabe lo que te puede pasar. La imagen es bueno. absolutamente. Auto alquilado. Tremenda. El conductor Mirá. se baja al El vemos. conductor se tira. Se, se, tira. Se, tira. se tira. se tira y sale corriendo porque <risa> sabe lo que va a pasar. Y él cree que puede ser una víctima fatal de esto. ¿Esto a qué hora sucedió? Digo, es de día, es, estamos viendo plena luz del día. Antes de las 11 de la mañana, a 10.50 del día. Una cosa absolutamente. Absolutamente increíble. Violeta. Increíble lo que pasó. Mm. Pará. Y esto pasa en Olivos. No estamos hablando del lugar más sí. inseguro, justamente, del claro. conurbano bonaerense. Estamos hablando de unos municipios más seguros, más, caro. más caros, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Tremendo.